¿Los elefantes tienen miedo a los ratones, o quizás no? Desde la antigua Grecia se conocía a los elefantes como bestias destructivas pero mansas e inteligentes. En base a estos contrastes y a la costumbre de fabricar rivalidades entre animales, se decía que los elefantes eran vulnerables a los sonidos agudos, como las trompetas, mosquitos o los gruñidos de los cerdos. El viejo fue el primero en afirmar que los elefantes sentían el mayor asco ante los ratones que roían su comida. Y, a partir del parecido de mosca en griego y ratón en latín, se comenzó a usar de manera intercambiable. La realidad es que los elefantes les son indiferentes los ratones.